Señores, buenas tardes. No son tan buenas porque nosotros iniciamos con una mala noticia para el país y todo San Francisco de Macorís y es la pérdida del radiodifusor, ex senador Don Machacho González. ¿Eh? Nos acabamos de enterar ahora sobre esta pérdida, el cual eh, todo el que está ligado a la comunicación, tanto radial como televisiva, sabe lo que fue este señor. Eh, un señor que ayudó a mucha, muchas personas, muchos profesionales que ahora están en la cúspide de lo que es la comunicación. Hoy eh, se marcha a un mejor lugar. Eh, Machacho González nació el 3 de agosto del 1940 en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Hijo del ex militar español Carlos González y ahora Burrell, profesora. Realizó sus primeros estudios en la escuela pública El salvador de esta ciudad y la secundaria en el liceo de Cilia Pepín. En su juventud fue jugador del béisbol amateur pegó el primer cuadrangular jugando bajo luces en el club Olimpia. Actualmente eh, estaba quebrantado de salud. Eh, también fue narrador de béisbol por excelencia, tanto en los arroceros, y Los Gigantes, en la pelota de verano, fue el, el propulsor de figuras como Mendy López y Luis Ramón Polanco, trabajando también con figuras como Freddy Mondesí, voz comercial, Jorgito Burnigal y Meki Mena, comentaristas, mientras se desempeñaba como narrador. ¿Eh? Con Los Gigantes, actuó por 10 temporadas desde la fundación de la franquicia, en el 2016 re recibió la Orden de Duarte Sánchez y Mella por el ex presidente Leonel Fernández. Es también un ex senador de la República. Fue Machacho González, también radiodifusor, dueño de festival, eh, la emisora festival Ibiradio, Radio, eh, la H-102. Eh, mi prim eh, la primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar por un micrófono fue en, en esta emisora junto al Bravo, le agradezco eso toda la vida. En la H-102, que me daban un segundito ahí. Y él una vez vio eso y dijo, no, ese muchacho puede venir a practicar cuantas veces él quiera aquí a la emisora. Eh, nos unimos a la familia, a ese dolor que embarga todo el país, porque el muchacho fue una figura muy querida y muy popular en nuestro país. Paz a sus restos. Bueno, así mismo, eh, ¿qué pasó? Lamentablemente, la, la muerte... de de este radiodifusor, verdad, y es senador de la República Dominicana y muy conocido aquí en San Francisco de Macorís, por, por, brindarle oportunidades a, a todos los jóvenes que tienen que ver con la comunicación, con la comunicación hoy en día, fue una persona muy admirable que conocimos desde, desde muy joven, eh, también tuvo se, se mezcló mucho en lo que era el deporte, verdad mucho con los gigantes y el béisbol, fue narrador en aquellos tiempos, también con el super comentarista Mendy López, que también es de San Francisco, el, el padre de Mendy López, el pelotero también, y, y, y tuvo que ver mucho con eso, con el deporte, la política y lo que es la comunicación franco-macorizana, así que eh, lamentable la, esta noticia de la muerte de Machacho González. Así es, luego de haber informado pues este suceso, de su fallecimiento, le ha dado muy duro, como decía Angie, pues a la población juvenil y también pues a los que crecieron con él, donde él fue una figura muy comunitaria en el ámbito de esta ciudad de San Francisco de Macorís, como comentaban los chicos, en el ámbito de la comunicación y el crecer de este pueblo, de chicos que querían pues superarse y él pues ayudó bastante aquí a muchísimos jóvenes que tenían ese sueño y también a muchísimas empresas, es un hombre muy reconocido por su arduo trabajo aquí en esta provincia, ...y también puesta en el país, en muchísimos sitios y pueblos... ...y esperamos que descansen para sus restos y conformidad a sus familiares... ...y siempre recordar el auto trabajo que hizo Machacho González. También eh, los, los ejecutivos de Telenor, una amistad muy estrecha... ...con la familia de Machacho González también... Eh, ...dándole el pésame a su esposa, Xiomara... ...una persona que es muy amiga de nosotros y de, de, de la prensa y los comunicadores, siempre está pendiente. Sí, Omar, nos unimos a tu dolor. Eh, más adelante estaremos informando dónde se van a... a sí, pues, sí, en, la, en, la, en la Mercedes. En la Mercedes. Me, no he confirmado, pero sí, sí. más adelante nosotros vamos a estar informándole, porque yo sé que mucha gente quiere ir a darle el último adiós, sí, adiós a Martín, contando, presidente, eh, presidente de la emisora y a Sí. El presidente de la emisora. Así es. Hola y saludos a todos, buenas tardes muchachos, eh, aunque no son buenas tardes como ustedes lo han dicho, eh, saludos a nuestra gente que nos ve ahora mismo por el canal 10 de Telenor, hoy un día pues difícil, verdad, en lo que es eh, la, la pérdida de Machacho González. Un hombre que, como decimos, fue político, ¿verdad? Fue ex senador durante 10 años, fue elegido senador en el 94 y ganó en el 98 y en el 2002. Y ya pues en el 2004 decidió abandonar la posición de senador de la República y desde ahí eh, fue parte de lo que fue la Comisión de Deportes del Senado y de ahí pues, puso, pues fue una voz de la provincia de Duarte en, en la Cámara Alta, en el Congreso de la Nación. Eh, ya después de ahí el González pues tuvo una vida eh, tranquila, eh, bueno intentó ser diputado en, en el año 2010 si mal no recuerdo eh, personalmente puedo decir que estuve eh, trabajando en esa campaña en las elecciones de 2010 eh, para que él fuera diputado limosamente pues no fue elegido pero ya después de ahí fue su último intento en política eh, después de ahí pues ya llevó una vida mucho más tranquila eh, solamente apareciendo ocasionalmente en eventos importantes. Eh, estuvo ya con una vida muy verdad, de su casa, sin muchas, eh, muchos sobresaltos. El año pasado, en el 2010, pues, en el 2020, perdón, este hombre pues tuvo una recaída de su salud, sufrió una caída y lo y se, y fue incluso llevado a Sedimate en Santo Domingo. Al final, pues los pudo sobrepasar. Sin embargo, pues ya pues alguna complicación de salud, dicen, esto es una información no oficial, pero dicen, eh, según fuente de entero crédito, que tuvo acceso a Telenor, pues fue, eh, habría sido por complicaciones del COVID-19. Es una información, ok, me dice Amable que, que es confirmado, que es así, que pues, las complicaciones del COVID, pues, eh, afectaron a don Machacho González, desde aquí, desde Telenor y desde... desde pues en, mía, en mi parte, en verdad en forma personal, quiero enviarles en nuestro sentido pésame a la familia González y pues eh, ya nos queda su legado y su, y su ejemplo aquí en San Francisco de Macorís. Ejemplo de trabajo en cuanto a lo que es eh, eh, como, como, como político, eh, como deportista también, eh, como miembro destacado de la franquicia Gigantes del Cibao desde sus inicios en el año 96. Así que pues solo resta desearle paz a su alma y a la familia, pues nuestros mejores sentimientos en este momento tan difícil que enfrentan.